Todo secreto que guardaba está ya sobre la mesa Algo nos prometieron Y no sé el qué, pero lo quiero éramos tuyo el fondo al no haber nada entre tanta cosa separadas en que se descompone un rostro y cosas y más cosas desde el frío rincón de un calabozo hasta el patio del recreo y tanta cosas fuera y dentro de tu cuerpo invitándose al rechazo o el deseo de su forma que forman y deforman y vuelven a formar la norma sin salirse de la forma del dinero a sí mismo en un papel, no se dio cuenta de que reproducía sin mil veces lejos de su piel. Con extraños que brotaban del papel, miraban de cabeza a pie, quitar la vista era imposible. No sabía más que luego saldría otra vez a traer de vuelta su poesía por el contrato invisible aquel que sin saberlo la exprimía. que todo lo que hizo tuvo su valor pero tuvo sentido todo lo que hizo tuvo su valor pero así que a esta altura lo menos le aseguro una Caricatura algún, gesto extraño algún, amable ermitaño quiero irme llorar con ellos En su cabaña de la enrol viejo y Que me azoten los años A mí y al bosque añejo Y quedarnos luego sin tiempo Y que me seduzca algún ritmo secreto Del niño se Del madroño del coño Y volverme del bosque y el bosque se y Cuando vengan a buscarme Y mularme, yo me pienso que haré eso yo, Llorándose a sí mismo en un papel No se dio cuenta de que Reproducíase mil veces Lejos de su piel de Años que no del papel Le donde de cabeza a pie Quitar la vista era imposible No se veía más caer Luego saldría otra vez A traer de vuelta su poesía Por el contrato invisible Aquel que sin saberlo le exprimía